hola qué tal cómo estáis bueno estamos hablando aquí en privado y les ha agradecido de forma privada pero ahora públicamente aquí a, a estas tres personas tan tan exclusivas tan especiales y tan buenas también eh, empiezo por donde veo la pantalla que veo arriba a la izquierda veo a, a marian garcía boticaria garcía pues estupenda persona y, y mejor científica y, y aún mejor um, humana cantante y un... Cantante, eso. <risa> Pues ahí tenemos a una doctora en farmacia y nutricionista y, bueno, y omnipresente en todos lados. Yo no sé cómo está viviendo estos días, que, que me imagino que estará pues eso, saturada. Como todos. Como todos, Igual sí. Todos, pero bueno, hay que resistir. Sí, esta charla es muy original, ¿eh? No sé cómo se me ha ocurrido el tema este. Con Quique hablándolo y dice, ¿qué, ¿qué se te ocurre? ¿Hablamos de agujeros negros? No, no, hablamos de esto. Bueno... A ver si no acaba esto como un agujero negro. <ríe> Arriba a la derecha tenemos a Nerea Irigoyen, que es una crack de investigación en virus, viróloga, que yo digo viróloga, es como bióloga pero con R, ¿no? con, muy, con más estudios aún, con muchos estudios sobre los virus, y está en Cambridge, está en una universidad hiper prestigiosa que siempre hay que destacarlo, porque es, te ponen siempre el logan Universidad de Cambridge, Departamento de Patologías. ¿Qué tal Nerea, cómo estás? Buenas, qué tal. Pues nada, aquí estamos intentando sobrellevarla. Intentando sobrellevarlo a nivel personal y a nivel profesional, que me estás contando antes, que no puedes trabajar. Eh, no, porque han estado todos los laboratorios de la universidad, o sea que de momento trabajamos en casa pensando. Eso lo cual es. a veces no es además, ¿eh? Tener un poco de tiempo para poder pensar. Eso es. Abajo a mi izquierda, que lo veo aquí, hola, ¿qué tal? Aquí a otro virólogo. Tenemos dos virólogos, como decía María antes en Twitter. Dos virólogos en uno, en una charla. Y director de Principia, grande también, donde los haya. La persona que se ve reflejada en el monitor con su gafa. Quique Royuela, ¿cómo estás? Bien, Santi, muy bien, aquí estamos. A ver qué. A ver qué sacamos en claro de, de todo. Un poquito. Pues sí, vamos. Vamos a charlar, ya digo. Quiero que. Que charlemos de cosas un poco más originales de lo que se está hablando. Lo primero que os quería preguntar, en general, ya he dicho cómo lo estáis viviendo de forma personal, y sobre todo quiero preguntaros por profesional. Es decir, cómo está afectando todo esto a vuestro trabajo. Nerea ya me ha dicho que no podéis trabajar, pero yo me refiero como a vuestro trabajo también como comunicadores, lo que estáis viendo en los medios, qué estáis teniendo de feedback y que, cómo lo estáis planteando. Eh, bueno, si quieres empiezo yo. Sí, por eh... ejemplo. Yo, para, para mí, realmente, o sea, me ha costado un poco darme cuenta de cómo me iba a afectar esto, porque fue un poco progresivo. Eh, yo hago muchísimas, muchísimas charlas y muchísimas conferencias en, en, en eventos grandes y en eventos de salud. Y entonces, el martes, eh, hubo un martes que fue el martes que, que cerraron los coles, en el que ya anunciaron que se cancelaban todas, todos los eventos de salud que hubiera en España, se iban a cancelar, ¿no? Y entonces ahí ya fue cuando me di cuenta de que toda mi agenda, o el 90% de mi agenda de los próximos dos meses, al día siguiente, uno a uno, fui recibiendo mails diciendo que se cancelaba todo. Y entonces pues me di cuenta que mi actividad se pues, iba a ver reducida pues, al 10%. Eh, más o menos las colaboraciones en, en, en la tele, en el periódico, pero que todo lo que eran eventos, que es el grueso, pues lo había perdido. Claro. Con lo cual de primera fue, fue como un palo. Pero luego la sorpresa vino después cuando... A la semana siguiente fui a hacer la tele, pero ya dijeron que la tele tampoco, porque ya no se podía ir a la, a la tele tampoco. Fue, de hecho, cuando grabamos el vital Ica el jueves, después de que cerraran los coles, el jueves no se sé, fue 12, creo que era 12, ese jueves yo ya me llevé mi maquillaje a la tele, porque ya no se avisaron de tal, y yo me fui con o sea, como cosas raras, ¿no? que, que, que es decir, qué raro llevar de tu maquillaje, la gente súper nerviosa, había un ambiente rarísimo en, en televisión española, y, y ya llega un momento en el que dices, bueno, pues ya, eso fue lo último que hice, lo de Rita me fui a casa y, y desde entonces pues te das cuenta cómo cambia todo, ¿no? Y cómo en estas semanas se, se ha ido adaptando, hay mucho trabajo que en, que en mi caso pues he perdido para siempre porque de primeras me lo tomé como, bueno, esto se ha cancelado pero esto se hará en mayo, esto se hará en junio, ahora ya sé que no se va a hacer ni en mayo ni en junio porque una cosa ya lo que tenemos que tener claro. Y, y se está hablando poco, pero hay que hablar de, de lo que va a venir después, o sea, es como, es. un día abrirán las puertas y podremos salir a la calle, pero todos ordenaditos, o sea, sí, sí. No, no, no vamos a volver a, a hacer eventos de 500 personas, ni vamos a hacer un un de de 3.000 personas de repente eh, en el mes de junio, eso no va a ser y eso hay que asumirlo, entonces cuando me, me di cuenta que esto iba a ser así pues de repente dices, bueno, ¿y ahora cómo te ganas la vida? Y ahora, ¿y ahora en qué... Y lo primero que pensé fue, bueno, ahora mismo lo que hay que hacer es informar sobre esto porque esto es lo que tiene... Es lo que necesita la gente, o sea, la gente hay información y yo tengo la posibilidad de, de llegar sobre todo con Instagram a mucha gente y es básicamente a lo que, a lo que me he dedicado estas semanas a, a informar, a, a invitar a, a expertos que, que fue una idea que surgió un poco. Bueno, venga, una pediatra. Un directo con una amiga pediatra. Venga, alguien que sepa hablar de PCRs. Pues una biotecnóloga, ¿no? Y, y, bueno, pues a dar información, a dar información. Y esto al final se ha convertido también en trabajo. Y entonces he conseguido reconvertir algunas conferencias que tenía. Y que los clientes me han dicho, bueno, pues ahora, en vez de hablar de lo que vas a hablar, que era de alimentación y de hacer la puta, háblanos de coronavirus. Y entonces lo vas a hacer en una conferencia, pues, con... con consumo, con lo que sea ¿no? y ahora estoy en ese punto a nivel a nivel laboral, o sea, viendo cómo se puede reorganizar esto, porque para mí, creo que no, o sea, esto no es volver a un trabajo de una oficina, yo como trabajo en sitios con en espacios muy grandes con, mucha, con mucho público pues creo que un poco habrá que orientarse a esto, porque los eventos grandes no los veo en, en un tiempo. Pues sí, no, no, sí y el mundo, aparte, como decía, va a cambiar y a corto plazo, evidente y a medio plazo, creo que también esto del teletrabajo, para la conciliación, podríamos hablar de temas políticos. Yo sé que Nerea también es, es bastante activa en temas políticos y, y me gusta eso también, que, te, que eres muy, muy responsable con, con tu conciencia como persona, como sociedad también. Y quería preguntarte, Nerea, cómo estás viviendo también a nivel de virus, ¿se conocían los virus? Lo que está pasando ahora es la repercusión que puede tener un virus, también lo extiendo a, a Quique... Bueno, yo creo que en mi caso es como todo esto que tú sabes, las teorías, ¿no? De una posible que ¿qué puede ocurrir? Uh -huh. y, y tú crees que es como, bueno, ¿qué ocurriría si de repente un virus aparece y se puede transmitir muy bien entre la población y la población no tiene inmunidad? Y entonces, aunque se transmita muy bien y tampoco produzca muchas muertes, eh, o sea, no tenga mucha mortalidad, infecta a todo el planeta y se producen millones de muertes. Y tú crees que eso es algo que es como muy teórico, ¿no? Porque es algo, y es una manera que tú encima siempre utilizas para poder vender tus proyectos, ¿no? Como imagen, nos tenemos que preparar para una posible pandemia. Pero siempre es como algo muy... O sea, como que realmente nunca crees que vaya a ocurrir y que no lo vayas a vivir. Y de repente dices, es que no, es que está ocurriendo, es que esto es la realidad. Y es que en realidad te das cuenta es que no estamos preparados para nada. Entonces es como de repente sientes como... Parecíamos que estábamos totalmente preparados y que íbamos a saber cómo sobrellevar esto. Y de repente nos hemos dado cuenta que, que no, que no tenemos ni idea, que estamos en una crisis brutal y que no sabemos ni cómo vamos a salir. Entonces, o sea, a mí me resulta interesante desde el punto de vista científico, sociológico, antropológico, todo lo que está ocurriendo, pero claro, te sientes a veces un poco impotente, ¿no? Porque dices, ¿cómo hemos llegado a esto? ¿Qué mal lo hemos hecho durante todos estos años? Sí, sí. La verdad sí, es que mira. con esto de Walking Dead que comentaba parece que hemos visto muchas películas y muchas series y todo esto, pero es brutal lo que, lo que puede llegar a, a ser la sociedad con, en un caso así. Estamos viendo grupos de WhatsApp por encima de nuestras posibilidades, muchos bulos, también quería hablar de eso, pero Quique, bueno, cuéntame aparte de cómo estás viendo tú esto en la sociedad y comentadme también por qué os hiciste virólogos. A mí esto me, me resulta curioso, dentro de la biología, por qué los virus. Pues mira... Eh, yo me yo de hecho estudié biología exclusivamente por los virus, yo me topé en, con, en la clase de biología, me topé con los virus, yo hasta entonces quería hacer bellas artes, o sea que imagínate, en vivo y me topé con los virus, me resultó nada, fue una clasecita nada más, en la que se hablaba de unos microorganismos que no se sabía muy bien si estaban vivos o, o no, que estaban ahí en el límite y yo, yo luego he descubierto que sí que están vivos, esto es una polémica muy interesante y cuando los descubrí me pareció que, una cosa, que, como, una cosa tan, que como una cosa tan sencilla, tan simple eh, a nivel molecular podría, podría ser tan interesante. Y ese fue el motivo por el que cambió mi vida y dije, yo quiero estudiar los virus y, y qué tengo que hacer. Entonces me tiré por, por ahí y quise estudiar biología porque quería investigar sobre virus. Y mira, antes lo que estaba diciendo Nerea me ha llamado mucho la atención porque eh, un el antiguo responsable del, del servicio de virología del Centro Nacional de Microbiología, donde, donde yo estuve trabajando, José Manuel Echevarría, en 2011 publicamos un artículo suyo donde hablaba de la posibilidad de una gran pandemia por un virus, es que lo estuve releyendo el otro día porque el artículo no trataba de eso, pero sí que lo mencionaba, trataba sobre si los virus están vivos o no y era un repaso exhaustivo sobre el origen de los virus, la coevolución con, lo, con los huéspedes, o sea, es un artículo fascinante que de hecho eh, publicamos en, en HOF, en una revista extinta. ...que quería retomar y publicar en principio porque me, me topé con esto y uno de los candidatos a esta pandemia era el coronavirus que en 2003 pues eh, había salido, acordaos que también se lió, que se creó un grupo de, varios grupos de trabajo... Entre ellos había uno en el Centro Nacional de Microbiología, donde estaba la que fue mi directora de tesis, que se encargaba de clonar el coronavirus, y analizar las proteínas que podrían estar implicadas bueno, en el proceso de entrada en la célula, en el binding y demás. Entonces, me resultó curioso releer ese, ese artículo hace dos tres días nomás y encontrarme con esa parte en la que José Manuel Echevarria, que es un virólogo muy reconocido, mencionaba que había como dos posibles candidatos que en ese momento podían ser, pero ver, lo que decía Nerea era todo como a nivel muy teórico, eh, eh, ¿qué posibilidades hay? Bueno, pues sí, existen las posibilidades porque se dan las condiciones, de cómo, cómo infecta cómo se propaga, la capacidad de, eh, que tiene, y se hablaba del antivirus y él hablaba también del coronavirus y me y claro, leyendo, ahora eh, recordando cuando me tocó editar ese, ese texto, es que me ha venido a la mente esa, ese, ese pensamiento de: sí, pero es que esto es como muy improbable, como, como dijiste tú una vez, Santi, ¿no? Que esto no es imposible, pero es altamente improbable. Y fíjate, estamos en una situación en que nos ha superado a todos. Eh, yo no tengo ningún problema en reconocer que yo. O sea, conocía las posibilidades teóricas de este y otros virus, siempre que me han preguntado, oye, si, si un agente, ¿cómo sería el agente bioterrorista ideal? ¿No? Que te lo, cuando eres virólogo te lo preguntan muchas veces, ¿sería una bacteria o sería un virus? ¿Y, y, y cómo sería? Pues siempre te imaginas un virus así como un virus que se transmite por el aire, que infecta muy rápido, que el contagio paciente a paciente es también muy rápido, que encima procede de una zoonosis, o sea que es un virus nuevo. Y entonces, como que se daban todas las condiciones, pero incluso viendo lo que había pasado en China, yo me resistía a pensar que eso pudiese ocurrir aquí en Europa, ¿no? Yo pensaba que estábamos mucho mejor preparados porque... Porque la realidad es que ves muchas cosas que suceden en China o en África. En África acaban de tener la segunda mayor epidemia más grande de ébola en, mm -hmm. en su historia que ha durado tres años. Entonces, Y eso no te hace pensar que en, en Europa pueda pasar lo mismo. Sin embargo, ahora esto del coronavirus ha cambiado, lo ha cambiado todo. Ha cambiado nuestra forma de pensar, por lo menos la mía y, y por lo que yo veo... Eh, en los comentarios de la gente pero sobre todo a nivel científico a nivel eh, los virólogos y epidemiólogos yo creo que han cambiado su, su, su forma de pensar y ahora somos como más conscientes de que ya no estamos ante una situación teórica sino que hemos visto que esto se puede, se puede producir y estamos viendo las consecuencias entonces creo que eso es algo de lo que tenemos que empezar a aprender ya, porque uh -huh. sobre la marcha tenemos que, tenemos que ser conscientes de lo que ha ocurrido y y, ser, y, y, y sobre todo ser realistas y ver que esto es real. O sea, esto ya se ha producido, ya hemos pasado de esa, pues, de esa teoría, de esos virus potencialmente peligrosos, potencialmente pandémicos y estamos en una situación muy pues compleja. Sí. Hablando de la gente, aquí hay personas escribiendo, dice Gira dice que si se puede leer el artículo del que habla Quique en algún sitio, si lo puedes pasar ahora lo, lo compartimos, ¿vale? Dice sí, también... lo, tengo, lo tengo que reeditar porque ya te digo que es un artículo que estaba en PDF <risa> claro. en, en 2011, entonces sí, sí que mi intención es reeditarlo y que lo podamos leer. El siguiente principio, ¿no? O en la, el blog. Lo pondremos en la web para que la gente en la pueda acceder a él. Sí, C. nada dice, de alguna manera nos sentíamos a salvo. Me pregunto en qué se basaba esa seguridad. Bueno, pues yo creo que también es en la experiencia, lo digo yo, anterior. Antes que nada, bueno, me gustaría sacar un tema que, que no sé si es divertido, por lo menos a mí sí me, me hace a veces hasta risa, y creo que en cuestión de humor eh, aquí somos unos cracks, en España por lo menos. Eh, <risa> los memes alivian mucho a veces este, esta angustia. Yo a mi madre, por ejemplo, la tengo siempre angustiada, no yo, sino en la situación y la televisión. Siempre le he echo gran responsabilidad a la televisión porque ella se, se informa a través de la televisión casi al 100% y sufre mucho. Parece muchísimo cada dato, cada información, el minuto a minuto este, cuando siempre digo que solamente hay un dato al día, ¿vale? Un informe al día y a través de ahí se informa. No hay un minuto a minuto, esto no es un partido de fútbol. ¿Qué quería... das tú, Santi, solo hay un dato que es el que das tú al día Sí, <risa> la referencia, ¿no? Ojalá, ojalá, que va, que va Hay, hay mucha, mucha gente que está en periodismo de datos Pues potenciándose muy bien porque hace mucha falta yo os quería preguntar, y empiezo yo ¿Cuál es vuestro bulo favorito de, estos, de estas semanas? Habéis dicho que ya llevamos 18 días mi bulo, <risa> mi bulo favorito, que no llega a ser un bulo, bulo Pero sí que es el desconocimiento sobre estadística Ya digo, es verdad que que lo que digo de estadísticas, estoy enseñando estadísticas básicas a veces, eh, haciendo una tasa de crecimiento, una tasa de aceleración, y la gente incluso lo discute como si fuera algo discutible, como si fuera algo opinable, cuando eh, intento mostrar hasta una regresión, un modelo de regresión, que a veces se ajusta al 80%, otra veces al 90%, y mi bulo favorito es esto de esto crece como una exponencial, por tanto, estaremos todos muertos en, en meses. Sabéis esto de doblar un papel, que eso lo hacemos siempre los matemáticos, si lo haces un papel, un folio de papel, lo doblas una vez, otra vez, otra vez, y lo doblas 42 veces, pues, crece como una función exponencial de base 2, 2 potencia 42, y sería el número total, que si lo hacemos, lo pasamos a centímetros el folio de papel, el número, en la distancia entre la Tierra y la Luna. Y si lo doblas 105 veces, el universo entero. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cómo crece la exponencial? Entonces, este es mi bulo favorito. ¿Cómo va a crecer esto como una exponencial? No puede crecer como una exponencial. De hecho, la curva... A ver si la digo bien, así, ah, es que siempre la hago al, al revés Y parece que estoy... Eh, crece, crece como una exponencial al principio, parece una exponencial Pero llega a un punto que es el punto de inflexión Famoso punto de inflexión que hablamos siempre en la vida Estoy pasando por un punto de inflexión Se frena y llega a una asíntota Y eso es una función logística O parecida a una función logística Ahora, ¿cuál es vuestro bulo favorito? El mío es menos divertido, seguro, porque vosotros En farmacia y en mirología Habrá cosas divertidas, venga Otras, a ver, a ver, yo creo que el mío no sé si es esta semana, pero fue el de eh, que será si el origen que si venía de serpientes, venía de serpientes. Eh, sí, porque fue como muy al principio que si esto se transmitía por comer serpientes. Y yo me acuerdo que mucha gente me preguntó, pero esto se transmite por comer serpientes, y yo me planteé, pero realmente os preocupa, ¿Sabes? Ya, pero ¿qué coméis. ¿No? Porque si estaban como... Es que no fue solo una persona o dos, sino varias personas me preguntaron que si se transmitía por comer serpientes. Y yo dije, ¿pero qué coméis de normal? Porque yo serpiente... O sea, me pareció como una cosa súper extraña, ¿no? Y aparte de eso, durante mucho tiempo en Reino Unido, los tabloides se dedicaron a llamarlo como Snake Flu, ¿no? Como la gripe de la serpiente. Uh -huh. Y era la mejor manera de meter bulos por todas partes, porque ni siquiera es un tipo de virus como la gripe, ni siquiera viene de serpientes. Pero durante mucho tiempo se quedó con ese nombre. Y antes de que tuviese un nombre de verdad, pues la gente ya se dedicó a llamarle Snake Club. Mira, ya me ha gustado lo de la serpiente. Y si la gente dice eso, es porque lo que están comiendo en realidad es aún peor. Porque siempre cuando decimos, decimos sí, pero, una, pero, una pero media no sé, verdad. O sea, no sé si te preocupa tanto el comer serpiente, ¿no? Era pero de serpiente de verdad. Tío. Y si es de murciélagos, también te preocupa menos. O no sé, era un poco. Bien, bien. Marian, ¿tienes alguna? Porque has contado un montón estos días Dime alguna que, que sea para ti Mucho cante, algún bulo de estos que te, te han Compartido A ver, yo he molestado además a, a... Por dos en concreto Para que me diera un poco De soporte, pero Realmente el, el bulo, el que ha tenido Más, más éxito O sea, por, por el que más me han preguntado Bueno, ha habido dos Uno, el del maquillaje el Ah, sí, de... se transmite por el maquillaje uh. Que, no, que el virus se queda pegado al maquillaje. Ah, se queda pegado el, ahí. Claro, entonces esto viene por un audio de, de una supuesta enfermera que sale del Gregorio Marañón diciendo, chicos, no sabéis lo que ha pasado. Eh, nos han dicho que, que no vengamos con maquillaje, que no vengamos con anillos, que, porque es que el virus se queda pegado al, al maquillaje y a las cremas, ¿no? Entonces eso corrió como la pólvora fue un domingo cuando salió. Y ese domingo, o sea, a mí me llegó por todos, los, por todos los grupos de WhatsApp que tenía yo y luego además, pues Instagram pues, me lo mandó todo el mundo, ¿no? Porque es como, guau, wow, el maquillaje, ¿no? Es como el virus pegado en el maquillaje. Y, y la gente me preguntaba, es que mañana quiero ir a, a, a Carrefour y pues, me puedo poner colorete para ir a Carrefour, ¿o no? Y es, o sea, este es tu mayor problema, si te puedes poner... Entonces, mmm, joder, nos hemos preocupado por esas chorradas que en el fondo, bueno, ese culo tenía una una gracia especial y es que cualquier persona que trabaje en un hospital sabe que en el ambiente hospitalario no puede llevar ni maquillaje, ni, ni pulseras, ni anillos no por el coronavirus, sino en general, por unos principios de, de higiene, ¿no? Pero bueno, esto ha corrido muchísimo y ha, y ha interesado. Entonces, y una de las cuestiones de, de estas con los bulos es que al final todo el mundo, que a mí me ha llamado mucho la atención, o sea, todo el mundo está esperando como una cura mágica, o sea, los dos que le pregunté aquí, que uno fue el de los VAOS, el del médico ginecólogo que salía diciendo que era ginecólogo. O sea, lo de hola, soy fulano de tal número de colegiado tal, eso ya te da autoridad para cualquier bulo. Hombre, dice lo que sea. Por supuesto, esa, esa es la única capacitación que se necesita. Sí. sí. Como partió... dice, es un pero. Dice, yo te quiero mucho, pero, ya, ya puedes decir oye. Sí. Sí, sí, sí. Yo, De hecho, compartí el vídeo de, de una amiga dermatóloga y me decían: Es que no dices un número de colegiado. Digo, Jay, puede decirlo ser mentira. O sea, quiero decir, no. ¿Quién lo va no a comprobar? Si es que es absurdo. Yo, respecto Entonces, a los bulos, me, me molan los que me pasa Marian, porque yo es que ya, o sea, no veo nada en WhatsApp. Entonces, yo, Marian, cuando me dice: Oye, ¿has visto esto? Digo, no, el de los baos me. Pero más que los bulos, lo que me está flipando es la creatividad y, la, y el ingenio que tiene la gente para salir a hacer la compra. Es que han mandado unas fotos que no sé si serán reales o no, la verdad, pero son tan maravillosas. de Un señor que va con un casco de astronauta sí, sí. gente que va, que va completamente cubierto con bolsas de basura. Que a mí me parece maravilloso. Entonces, yo, mira, eso sí los abro. Esas fotos sí que sí que las abro. Porque la verdad es que. O sea, forma parte un poco de, de, de, de, del miedo que tiene la gente y la ignorancia, ¿no? Porque en el fondo nos están bombardeando con un mollón de información, pero todavía hay algunas cuestiones básicas que la gente no tiene claras. Y entonces igual salen con una bolsa de basura en la cabeza y se piensan que están protegidos con un casco de un disfraz de astronauta, que esa foto me, me dejó realmente impresionado. Entonces... No sé si la habrán sacado de fuera de contexto y será de una fiesta de disfraces de un señor que iba con un texto, pero, pero, pero me... Yo tengo el foco de, de mis bulos, en mi madre, me pasa WhatsApp, pero súper preocupada. Dice, cuidado, no te tomes ibuprofeno, hijo. No te tomes ibuprofeno que me han mandado esto. O el otro día me mandó una, unas manos quemadas hasta aquí, hasta el final. Sí. Diciendo, claro... Y dice, cuidado cuando os untéis alcohol, después no os pongáis las manos en el fuego. Y dice, claro, hombre, eso, eso es el primero de supervivencia. Esto está, está muy bien alarmada estas cosas porque... Bueno, eh, siguiente punto que aquí están escribiendo es un tema muy recurrente del de rebrote. Después de la cuarentena, es duro hablar de esto porque todavía estamos en cuarentena, pero ¿qué, qué podéis decir? Bueno, Nerea, una cosa que, que quiero hablar también especialmente es sobre modelos epidemiológicos que he leído por ahí... Que eso me gusta mucho cuando dice la gente, he leído por ahí, ¿no? Lo voy a hacer yo. Sí, porque dice, he leído para que veas que leen y por ahí para que no contrastes. ¿no? Eso. Pues he leído por Twitter, concretamente, que vas a estudiar modelos matemáticos. Bueno, no, me, un, un par de charlas. Tampoco tengo El yo sí, sí, el, el modelo muy, sí total. Uh, ¿Eh? El no, sí. no, yo, yo, no, yo solo para entender cuando los de Imperial te dan estos informes tan maravillosos y tan completos con todos los modelos distintos para entender un poco que que no se están vendiendo. Ah, bien, bien. No, no, yo soy piróloga molecular y a mí me interesa más lo que hace el virus dentro de la célula. Efectivamente, sí. Que parece bien, bien. que a la gente no le interesa mucho, pero a mí es lo que realmente me interesa. Pero claro, no, claro. me parece muy, muy interesante, ¿no? Ver esos modelos, de cómo modelas, cuáles son los distintos parámetros que estás metiendo y cómo, cómo sales de ahí, ¿no? Bueno, contadme esto que han dicho del rebrote. ¿Qué pensáis vosotros? Esto ya es más pensamiento a lo mejor porque es todo muy... Es predictivo, pero ¿qué decís vosotros de, sobre epidemias? ¿Qué, ¿Qué puede pasar después de un, una buena entrada como esta? Yo no sé si me atrevería a, a decir nada, sinceramente. Además, yo soy de la opinión de Nerea. Lo mío es la virología molecular. Yo he trabajado con receptores de membrana y proteínas de virus para saber cómo entran y cómo se puede impedir la entrada. Y por eso me sorprende escuchar y leer a mucha gente que está hablando de epidemiología, que siempre me ha parecido una disciplina súper compleja. Además, he tenido la suerte de trabajar en, en epidemiología y salud pública y conocer a Fernando Simón en persona, trabajar con y siempre me ha parecido la parte más difícil de lo que de lo, de lo que se de lo que se hacía porque, porque es como la más abstracta, ¿no? Tiene una parte, una parte muy metódica, pero, pero luego tiene una parte muy abstracta. Entonces, yo meterme en temas de epidemiología me da me da mucho respeto, por eso me sorprende ver tanta opinión sobre epidemiología, sobre modelos, sobre medidas que se tenían que haber tomado, las medidas que se tienen que tomar, cuando en realidad, por, por el mero el concepto de lo que es esa disciplina, la epidemiología, eh, todo tiene que ser eh, mucho más sosegado. Ya sé que es difícil decirlo ahora, en plena pandemia, pero no se pueden tomar las medidas así, chascando los dedos y de un día para otro, porque es verdad que hay medidas que se proponían que podían haber sido contraproductivas. Entonces yo no sé, Marian o Nerea, si podrían aportar algo, porque yo me veo un poco incapacitado A mí me gusta mucho, no lo sé, en los científicos, ¿eh? es una cosa muy, muy honesta a veces. En un mundo en el que todo el mundo lo sabe todo, con sí. una, de mentes, una de las que hemos muchos días, ¿no? Cuando oigas a alguien a hacer una afirmación muy vehemente sobre, sobre el COVID, pues igual planteate que, que, no, que no tiene mucho rigor, porque realmente no sabemos mucho y llevamos mucho tiempo. Yo tampoco podría decir nada. Yo, yo que lo que tengo es algo muy, muy básico, muy básico, muy básico, y es el pulso con, con la gente de los mensajes que recibo, mensajes privados por Instagram, muchísimos a cada hora. Y la impresión que tengo yo con, con la gente Fíjate, y es, y es raro decirlo, es que mmm, mucha gente, no, no, no sé cómo decirlo, no, no sé si es políticamente correcto, pero creo que no, no tenemos miedo suficiente. O sea, creo que hay mucha gente que no está valorando, no sé si porque a lo mejor nos está comunicando bien, yo no sé cómo habría que explicarlo porque no hacemos más que ver no, noticias trágicas, pero igual eh, creo que no se está comunicando bien la importancia y a mí me siguen llegando mensajes de... Por favor, Boti, di, di algo, pon algo en Instagram, porque es que hoy es domingo y entonces vamos a quedar... Eh, mi padre ha dicho que vayamos a comer a casa y mi hermano va. Entonces cuando recibes un montón de mensajes de ese tipo, se es epidemiología, mi elogía, pues no, yo no sé lo que va a pasar. Pero pienso que si ahora mismo en estas circunstancias hay mucha gente, pero mucha gente, que todavía no es consciente, y hay un debate que a mí me enerva y que está ocurriendo estos días en redes sociales... Eh, y vuelvo otra vez a, a, a lo que es lo más básico pero es que yo me muevo en, el, en ese nivel que es básico y es una comunicación a la gente de la calle mundo mundo madre mundo padre mundo parque eh, estamos muy preocupados por el trauma que le va a causar a nuestros hijos estar en casa encerrados yo tengo dos hijos es decir no infravaloro lo que lo que supone estar en casa con dos niños uh -huh. pero que la gente se levante en armas en Instagram diciendo exigimos que se pueda bajar a los parques y tal. Exigimos, claro. que... sí Sí, sí, sí, pero con una... Es que nadie está valorando cómo va a afectar esto a nuestros hijos. Hostia, no estás viendo las noticias tampoco. Entonces, a mí eso me preocupa, porque pienso que en cuanto abran la puerta a la calle eh, os, os se comunica muy bien con un fondo negro de, del gobierno, en plan, señores, ¿tienen ustedes que hacer esto? o la gente no lo está entendiendo. Ya, yeah. yeah, pero yo creo que también es el asumir que, que es un o sea, virus que afecta sobre todo a personas, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucha gente que considera, bueno, pues si yo soy joven, como tampoco me va a pasar nada en principio, pues qué más da que los niños vayan al parque. O sea, si fuera al revés, no que justo fuera un virus que afectase a niños pequeños, imagínate, estaría todo cerrado a cal y canto. O sea, no habría ni un solo padre que se le ocurriera decir eso. Pero, por ejemplo, se están viendo que aunque vale, aunque la totalidad sea muy baja en gente menor de 50, 60 años, también muere gente. O sea, porque, por ejemplo, en Inglaterra uno de los graves problemas es que ayer se murió un adolescente de 13 años y otro de 19. Uh -huh. Que vale, que se han muerto 600 personas ayer, sí. pero, pero tienes a dos menores de 20 años. O sea, que por porcentaje sí se va a morir gente. O sea, y es como... O sea, nos afecta a todos en cierta manera. Y tú tampoco sabes qué condición previa puedes llegar a tener, que igual ni siquiera la has desarrollado todavía. Tú has dicho claro. que, que, bueno, he leído que también por ahí que eres experta en, que eres investigadora sobre el Zika y sobre el VIH y que estabas investigando sobre el coronavirus. ¿Qué hace la, lo que tú haces, y lo que te gusta? ¿Qué hace este virus dentro de la célula? ¿Qué hace? ¿Cómo afecta y cómo trabaja? Ahora tenemos ya codificado el ARN, ¿no? De contenido. Perfecto. Sí, bueno, lo que pasa es que el virus dentro de la célula es ¿no? que reproducir. O sea, es como el virus se supone que no está vivo fuera de la célula, pero una vez que es capaz de infectar una célula ya se considera un ser vivo. Uh -huh. Entonces, pues eso, crece, eh, se reproduce y, y en lugar de morirse pues sale de la célula para infectar a otras. Entonces, bueno, yo lo, sobre todo lo que estoy más interesada es ver cómo se traducen, ¿no? Cómo se expresan las proteínas del virus y cuál es la respuesta de la célula cuando está infectada. ¿Y su diferencia a otros virus como el del Zika, como el del VIH y todo esto? Bueno, eh, coronavirus y Zika son bastante parecidos en cierta manera, porque son los dos virus de RNA, son de cadena positiva, se replican o se reproducen de una manera bastante parecida, o sea, que sí si son, o sea, es bastante fácil saltar de coronavirus a flavivirus, ¿no? Como el Zika. Eh, VIH es otra historia, ¿no? porque son todos estos retrovirus que suelen estar silenciados durante mucho tiempo Y que el genoma eh, se integra dentro de, la, de nuestro genoma celular Y entonces se transmite como si fuera un gen más, ¿no? hasta que se reactiva Y respecto a ébola, pues bueno, ébola también es un virus RNA Lo que pasa es que es de cadena negativa se ¿Cadena negativa? Manera... Sí. ¿Eso qué es? A mí eso me ha dejado con el culo torcido bueno, el, el RNA tiene polaridad, ¿no? O sea, tú siempre lo sueles leer como de 5' prima 3', ¿no? Que es como una manera muy normal de leer el código genético. Y entonces el de cadena negativa, en realidad, está justo al revés. ¿No? ¿Tu virus entonces, favorito, Quique? Bueno... ¿Cuál es tu virus favorito? Ahora me, me lo cuentas. que te corta, <risa> en No, no, no. Es eso, que simplemente son distintos tipos de... ¿no? Que crece la diversidad viral, de manera. <risa> Oye, Quique. Sí, sí, te digo, te digo... Digo, sí. tu, tu virus favorito, el que más has investigado. Bueno, yo he trabajado principalmente con dos virus también de RNA, eh, pero al que más cariño le tengo, obviamente, es con el que hice la tesis, el que me hizo sufrir, y, eh, pero bueno, es un, es el astrovirus... Eh, ¿Se, se cortado, perdona? Astro, ¿Astrovirus eh, qué? Astrovirus. El astrovirus. astrovirus que que también se llama Astro porque tiene forma de estrella, precisamente porque también tiene espículas. Pues es el, el, que ministro de defensa, el ministro de Defensa, el ministro de Ciencia de los Virus. <risa> el Astrovirus existe ahí. Astro. Falta, falta sonidos aquí de estos. Tenías que haber puesto sonidos, sí. Sí, me ha fallado, me ha fallado. Bueno, pues es un virus que produce gastroenteritis aguda en niños y que, bueno, claro que aquí en nuestro medio. Pues es, pasa, cursa muchas veces como asintomático, pero es la tercera causa eh, principal del mundo en, en, en producir gastroenteritis y, bueno, donde no hay agua potable, pues ya sabemos que una gastroenteritis puede convertirse en algo Lo que pasa es que eso, como se produce en países a los que no solemos ir más que de vacaciones, pues nos interesa poco y más y afecta a niños que viven. Entonces, bueno, pues me gustó mucho trabajar con ese virus. Eh, descubrir qué proteínas estaban implicadas en el, la antigenicidad, eso en la entrada con la célula. La verdad es que tengo un, yo tengo un trabajo que me gustó mucho, de hecho el otro día saqué la tesis ahí como Gollum y estaba mi tesoro y estaba viendo ahí todos los ensayos que hice de citometría de flujo eh, y, Fluorescencia para poder ver ahí donde se expresaba, en el núcleo, en el citoplasma cómo cambiaba. Bueno, al final la biología celular y molecular, que es lo que más me gusta, por eso no tengo conocimientos de ciertas disciplinas dentro de la salud pública porque luego sí que desarrollé un trabajo con virus vacunables, con parotiditis parotid aramplio ni rubeo, donde compaginaba este estudio de cómo... cómo cuál era el tipo de unión que tenían los virus con los anticuerpos neutralizantes, que es uno de los principales medios para el desarrollo de vacunas, los anticuerpos. Pero también desarrollé parte de vigilancia epidemiológica, que, que es de lo que yo más me quejo que se ha ido recortando, porque parece que no interesa cuando se produce un brote de un, uh -huh. por un virus, pues, por parotiditis, paperas, pues son de declaración obligatoria. Pero, eh, por ejemplo, cuando yo dejé la investigación, pues no había dinero para hacer vigilancia epidemiológica, entonces los casos, los brotes de virus o se reportaban o no se reportaban. Entonces, igual te encontrabas que en un colegio se producía un brote de sarampión, había 50 niños y muchas veces los colegios tampoco sabían si había que reportarlo o no reportarlo a, al Centro Nacional de Microbiología y de ahí los datos que se acaba el Centro Nacional de Epidemiología para tener esos datos de los que ahora todo el mundo se queja, pero es que no se hace nada, ¿ves? pero es que hay que tener datos, es que hay que, hay que recopilar datos, es que la, la vigilancia epidemiológica es una de las bases de la epidemiología uh -huh. y si eso no se hace, oh, como me he ido, ¿no? De mi virus favorito, he acabado hablando de la <risa> vigilancia <risa> un capítulo de los Simpsons, que empieza por un lado y termina por... ¿sabes? Bueno, yo os tengo que decir, a nivel de modelos matemáticos, que incluso he cambiado el tema de mi tesis, que os lo estaba contando antes. Eh, estaba hablando, trabajando antes sobre modelos genéticos de caso control, es decir, cuando tenemos una población de casos que son enfermos, diagnosticados como enfermos, y otra de controles que a priori no son enfermos, ya sabéis. Y, y estaba trabajando con eso, que es un modelo de, al final, de asociación genética, y además yo tengo un 0 un 1 como como codificación, y esto lo estamos trasladando también a, a modelos epidemiológicos, el más famoso, pues lo he dicho antes a Nerea, el SIR, el de susceptibles, infectados, recuperados, que fijaos que en matemáticas, en concreto en estadístico, en estadística, los estadísticos no se están animando demasiado a hacer predicciones, hay varias publicaciones de la UPV, ahora hace poco el, el CIEMAS también ha sacado otra, pero son predicciones un poco... Humildes o, o por, por decirlo, prudentes, porque es que es verdad, eh, es importante a nivel científico, el, el cuando no lo sabes o se, estás investigando, tienes que ser honesto y decir, estoy investigando, es que no tengo eh, datos suficientes para, para sacar conclusiones. Y el modelo sí es interesante porque usa ecuaciones diferenciales, que son ecuaciones dinámicas de movimiento entre poblaciones y parece que predicen mejor o se estabiliza mejor entre poblaciones. Pero yo, como decía antes Marian, estoy trabajando sobre todo con regresiones lineales. Algo súper sencillo, que es cuánto se parece esto a una línea. Tenía aquí antes, no, no quiero ser pesado con esto, que es que últimamente estoy muy on fire. Mira, es, vosotros no, a lo mejor no lo veis, pero en Twitch se ve. Mira, os, puedo, os voy a poner en toda la cara. Mira, ahora Marian tienes una gráfica en la cara. Ahora Nerea y ahora aquí y ahora yo. ¿Vale? Esto es el, el mundo del siglo XXI. Es que soy un poco boomer. y... Bueno, y siempre pongo lo mismo que estamos hablando siempre del de número de casos, del número de fallecidos, y así eh, Ferrera, se puede estar pasando ahí cinco horas, bueno, Ana Rosa también, y todos los medios están pasándose horas y horas hablando del número de fallecidos diariamente, que es lo que hay, esa información, pero no se habla de la tendencia, que cuando a ti te preguntan cuándo, cuándo ha sido la época más feliz de tu vida, que es un ejemplo muy chorra, pero a mí me gusta ponerlo, dices, ¿cuál es la, la época más feliz de tu vida? Y tú dices, la infancia a ti te preguntas ¿y cuándo ha sido la época que más has llorado? Dices, la infancia. Es decir, tu estado era felicidad, pero había picos de tristeza absoluta y llanto desconsolado, ¿vale? Cuando eres niño. Entonces, es muy importante, lo pongo otra vez, es muy importante hablar de la tendencia y no solamente del estado puntual, del momento instantáneo, ¿vale? Es muy importante hablar por de qué la crees, tendencia. Por, perdona, Santi, ¿por qué crees tú que los medios se está hablando, no, no se está informando bien, mira, hoy ha sido la primera vez que ha salido, no, se llamaba Josep no sé cómo, de la vanguardia eh, ha salido la sexta dando y ha contado cosas, pues, pues lo que estás contando tú, ha hablado de tendencias, ha hablado de los infectados no, no ha hablado tanto de las, de las muertes, ¿no? ¿Por qué se está informando tan mal de los datos? Porque hoy ha sido Josep, la primera vez corbe ya, corbe ya. Que llevamos una tendencia unos días pero realmente no se está haciendo así. O sea, parece que es que o, o que nos gusta regodearnos en los... O que... porque da, da más clics. O, pero hombre, si lo que queremos todos es salir de aquí, incluso por parte del gobierno. Eso es. Eso es lo del, del ministerio de, de los medios de comunicación. Habría que, que hacer un estudio, y esto da para, para tesis, no solamente cómo se contagia este virus, sino cómo se está contagiando el miedo. Esto se podría medir. Y esto es increíble, a través de los medios de comunicación y a través de Twitter, que Twitter lo habéis hecho como ejemplo también, podríamos contar las palabras negativas que hay por día y cómo eso se ha reproducido como estas ponencias que estamos diciendo siempre. Yo creo que eso da, da para tesis, ¿eh? Yo no, ahí lo dejo. Sí, Yo claro. creo que los datos incluso son más acertados que los datos reales de coronavirus. Que son más acertados en esto, ¿no? El, el tipo de, de mierda Positivas, negativas, cómo cambian las tendencias un día según otro. Pero por lo menos yo creo más acertados. Antes lo comentábamos, antes de empezar lo comentábamos que yo tenía la sensación, por lo que leo en redes sociales, que conforme pasa el tiempo va aumentando el nivel de, de incertidumbre y el nivel de descontento de la gente, y eso se Sí, como tú dices, Santi, yo estoy seguro que se puede o sea, que se puede cuantificar y que si ahora mismo se hiciera, se, se podría ver cómo ha ido evolucionando y cómo la, la gente cada vez. Cuanta más información, que es, es curioso, ¿no? Cuanta más información eh, aumenta la incertidumbre y aumenta el, el descontento de la gente. No sé. Pero lo, que comentabas, lo que comentabas antes, Quique, eh, uh -huh. lo, que, lo que decías de, bueno, es que las medidas se tienen que ir tomando por que se podían haber tomado medidas que pare... que hubieran sido contraproducentes. Había un comentario que he leído antes ahí en el chat, que decían, la gente es que no sabe cuándo va a poder volver y se ponen nerviosos, se inquietan porque no le ven un fin, ¿no? claro Pero, pero claro, la cuestión es, es que la gente quiere que le digan, no, vas a estar cuatro semanas o vas a estar seis semanas. Y la gente lo que tiene que desarrollar, que es muy complicado, es la paciencia, porque tiene que, es que eso no se puede saber. No es que no haya una fecha por fastidiar, es que hay una fecha porque no se sabe. Ojalá se supiera esa tendencia, ojalá se supiera cuándo claro. cuando se puede, ¿no? Pero claro. como la gente no es capaz de asumir que no tenemos. Como no hay una proyección, como hay una incertidumbre, lo peor es la incertidumbre, así estamos y eso perjudica a todo lo demás. Eso es. Totalmente. Tengo aquí una, una parte que, que a mí era mi favorita: que quedan eh, preguntas cuyas respuestas son sí o no, y hay un. Podéis desarrollar, pero como en un tuit, ¿vale? Tenéis que explicarlo eh, brevemente y yo la suelto a, a buena pluma y la cogéis, el que quiera cogerla, ¿vale? El que hable más, vale. más rápido porque... vale, Pues mira, Santi, además yo tengo una de sí y no para Nerea que me ha hecho una amiga que es ginecóloga ah, y, ¿Vale? ¿Quieres? Empiezo yo entonces... Luego, yo, tengo, yo tengo aquí unas una 10-12 y... y... Si yo, solo tú... tengo, yo solo tengo una, Venga, vale. me ha hecho, me ha hecho a María Cerrillo, que nos está escuchando de ginecóloga y, y dice que, el Zika, que en el Zika sí que hay transmisión vertical eh, y que si sí, se sabe si en el coronavirus le hay, porque yo la verdad es que no tengo ni idea. Eh, yo creo que, o sea, vertical de, o sea, de una madre gestante al a sí. feto. Que yo creo que los datos que se tienen sobre todo de China es que no. Que mujeres embarazadas han dado a luz a niños que han dado. Perfecto. Hay un caso publicado, solo uno. Sí, que, creo que eso, pero pero que no se sabe va. si es perinatal tampoco, y es que solo es uno. Claro. Sí, pero, sí, pero parece ser que no es la tendencia. Perfecto. Perfecto. Yo aquí, aquí hay algunas preguntas. Si queréis animaros a hacer preguntas de sí o no, las leemos al final. Yo la voy a lanzar como si fuera muy rápida, como si fuera esto eh, Ilustración antes, que hacen preguntas al final. Pues esto es igual. Vale. Os voy a decir. Rápidamente, ¿esperabais esto? ¿Lo hemos dicho ya? No. no. ¿No? No. No. Esto no tiene por qué, esto directamente no esperamos y punto. Pues eh, ¿Todo esto viene por un murciélago? Eh, sí. ¿Sí? ¿Y sí. eh, eso se puede desarrollar un poquito? Eh, bueno, no es que venga por un murciélago, o sea, se ha visto que el virus eh, procede del murciélago, lo que pasa que luego se ha, ha estado en una especie de internet para que sea más transmisible entre humanos. Pero otra cosa de las que decía aquí, que de vigilancia epidemiológica... El otro... Uy, perdón, ¿qué se, se ha cortado el sonido ahí, Lelea. Sí. Ah, que, o sea, no sé dónde me he quedado. Pero que hacía tres años, en pangolines, que se uh -huh. supone que ahora es la especie intermedia, ya se había detectado este tipo de virus. Pero como no se invierte demasiado en vigilancia epidemiológica, tampoco se siguió. Exacto. De hecho, yo he hablado con amigos zoólogos que descartan que el pangolín sea el reservorio natural de, del coronavirus. Entonces lo del murciélago sí se ha dicho que, que está presente en murciélagos, pero no sé si se no sé si se sabe a ciencia cierta cuál es el reservorio natural y sobre todo cuál es el origen, ¿no? Porque hay eh, otra cosa es que esté presente en varios eh, tipos de animales. Eso es lo, lo normal que no. Eh, lo que se puede encontrar será eso. En varios. Vale. Esta pregunta es un poco así bluff, pero también me interesaba, sobre todo al principio, que, que la pregunta es: eh, si nos puede contagiar cualquier animal un tipo de virus como este. Concretamente me preocupa el tema de perros y gatos, que hay, hay muchos que se han abandonado mm. con, con el miedo no, este. No se puede contagiar desde cualquier. Bueno, país. ha salido hoy un preprint. Mm, uh -huh. diciendo que se han detectado, o sea, que han podido infectar en el laboratorio con este virus, pero que no parece que sea muy eficiente la transmisión entre gatos tampoco y que no creen que puedan transmitir transmitirlo mal. Hmm. Yo he leído un único caso de, eh, en el caso de un perro y, y es que estamos hablando, cuando estamos hablando de un caso, ¿sabes? lanzar ese tipo de afirmaciones son muy peligrosas porque es lo que tú dices, se están abandonando animales domésticos, simplemente por lo que se está diciendo. Y una cosa es que un gato o un perro pueda infectarse y otra cosa es que se pueda dar una zoonosis inversa, o sea, de, de un animal, de animal a humano, que todas las especies animales puedan ser transmisoras. Estamos hablando que los virus llevan millones de años evolucionando, han coevolucionado con sus huéspedes, se sienten muy a gusto normalmente... O sea, son específicos, suelen ser específicos a nivel de especie, para la redundancia. No es, no es tan fácil, a los virus no les gusta tanto ir cambiando de huésped, de perro a gato, de gato a humano, de humano a perro, entonces no nos volvamos locos, vamos a esperar a ver qué ensayos se hacen en el laboratorio y... No saquemos conclusiones de un único caso de un perro que dicen que se murió o un gato que lo ha transmitido a la cobaya. Bueno, sí. vamos, a, vamos a esperar a, a tener un tamaño. El, pro, el muy problema grande. es que, como se, como se ha tenido poca información, la, una de las primeras infografías de la OMS, que fue de finales de enero, incluía a los animales y tenía dibujado, no sé, una gallina, una granja, un cerdito, y ponía cuidado con los animales de la granja. Entonces, incluso desde la propia OMS al principio se barajaban estas teorías. Entonces, claro, cuando esto lo publicas y llega a la gente, luego echar para atrás estas ideas también es complicado. Claro, hay, hay que ser muy sensible con la información que se da y cómo se da, porque obviamente existe la posibilidad de esa transmisión. Otra cosa es que una cosa es que sea posible y otra cosa es que que sea real, o sea, que, sea se ha demostra, demostrado en el, que se haya demostrado en el laboratorio. Que eso es así. Vale. Aquí pregunta Rosalía Alonso, la, la pregunta recíproca más o menos está respondía, que dice si se puede contagiar de un humano a un animal doméstico. Y lo mismo, ¿no? Es decir, no, no a priori, a no sé que tenga que hacer una mutación, que eso es una cosa también un poco improbable. Es, es lo mismo. Podría, podría... O sea, a nivel... A nivel eh, ¿Hay algún caso? Creo que hay algún caso, que como te digo, de un humano a un... Y, pero no, sacar conclusiones de ahí no se negue a que... No, también yo creo que tienen que ser circunstancias muy específicas, ¿no? O sea, igual si la relación humano-animal es estrecha, si duermen juntos en la misma cama, si pues igual sí si puedes, o sea, potencialmente infectable, pues sí. ¿Que sea la normal? Pues no. Vale. Es lo que pasó con la gripe aviar, ¿no? Que cuando se... Que, que fruto del contacto estrecho que hay entre los animales. Y cuidado que cuando digo estrecho, hay algunos que ya se están imaginando <ríe> hay a, a los chinos con las gallinas, ¿no? De hecho es que viven en casa. Claro, viven en casa con los animales. Entonces, eso es un contacto estrecho, ¿sabes? Que muchas veces me dicen, pero estrecho de estrecho. Digo, a ver, hombre. No hay que ser china, ¿eh? que yo conozco pueblos de Cuenca donde pasan cosas raras. No que decir nada. Cuenca es more no, no quería than China. No voy a decirlo porque ahora vivo en Cuenca. La siguiente zoonosis. Bueno, más preguntas. Esta también la, la habéis dicho ya más que o menos. Que la pregunta es si un virus está vivo, que el debate clásico habéis respondido más o menos. Y me ha dicho, Kike la ha planteado al principio y Nerea también ha dicho que cuando entra en una célula ya sí, porque cumple la función de, de estar vivo, ¿no? Eh, sí, para mí sí. Pero ¿por qué es el debate vale. este? contando un poco el debate este de si los virus están vivos o no. Bueno, está muy claro porque hay una definición de lo que es un ser vivo, que tiene que cumplir una serie de funciones, relación, reproducción y... y, vale, y morir. ¿eh? Como... Y ¿no? morir. Bueno. Vale, vale, básicamente tiene que cumplir esas, esas condiciones. Estamos hablando de una definición del siglo XVIII que quizás, y llámame loco, eh, quizás sea el momento de replantearse si es la definición más exacta para aplicársela a unos organismos como los virus que eh, son peculiares, tienen una, forma de, tienen una forma de coexistir, pues que sí, no cumplen esa función de relación porque se, les, se supone que tienen un papel inerte en el que, bueno, están ahí y salvo que tú los cojas, salvo que entren por casualidad con un estornudo, con un tal, pues en realidad nos relacionan con los seres, a lo, con los organismos a los que a los que infectan. Pero eh, bueno, a lo mejor si sí cambiamos un poco la definición y analizamos a los virus a lo largo de la historia y vemos cómo han coevolucionado con sus huéspedes, nos encontramos que los virus eh, igual si tienen una relación muy estrecha con sus huéspedes que se podría considerar alguna forma, de alguna forma como estar vivo. Sobre todo se basa en redefinir ese concepto de ser vivo, no tanto que el virus cumpla o no lo que la definición que hay desde hace, sino intentar actualizar un poco ese tipo de conceptos. Igual que no se puede trabajar con muchos eh, conceptos matemáticos o físicos del siglo XVIII, pues en biología sí. tampoco. Es como bueno, lo de Plutón, ¿no? Eso, ¿no? Sí. Cuando, le, le, cuando se pusieron a definir lo que era un planeta, Plutón se quedó ahí como ¡Ay! Se les olvidó. En, en la definición no lo contamos. Pues ya, ahora ya no es. Ahora ya es planeta enano según esta nueva definición que hemos hecho de planeta. No había, plan no había definición... Sí, sí. Que tampoco pasa nada porque no afecta mucho al virus, va a seguir siendo igual, pero bueno, es una discusión un poco de. Sí. Para sembrar la polémica. Dialéctica, virus, dialéctica. Sí. Porque son biólogos sí. y no tienen otra cosa más que hacer. <risa> que se tienen con esas cosas, y ya está. Efectivamente. Así pasa en el día. <risa> no no da para más el tema y entonces, pues hay que buscarse la. la so... Entre Western Blood y Western Blood, pues de algo había que hablar, ¿no? de camino. Eso, aquí había antes Sase Amaro, que es matemática, compañera de Granada, y decía también cosas de matemáticas. Y nosotros discutimos si el cero es natural o no es natural. Si es un número que es aparte de los naturales, del uno, empezamos en el uno empezamos en el cero a contar. Nos pasamos el día ahí con cafés, a lo loco, ya sabéis. Bueno, preguntas más serias. Las discusiones son chulas porque de ahí, aunque no llegues a nada, eh, al final eh, obtienes otras conclusiones. Eso sí, eso sí, es verdad. Bueno, preguntas rápidas. Lo de mascarilla y guantes. ¿Son necesarios? Mascarillas y guantes. Esto Marian te toca todos los días, seguro. Cuéntame un poco, venga. ¿Son necesarios? Pues, preguntas necesarias. Es que igual hablas de eso y te cortas la cabeza ¿eh? en cualquier momento. Es una pregunta ¿Cómo decir ¿Es quieres más a papá o mamá. A ver, real, realmente además ha habido un problema esta semana y es que se ha malinterpretado por parte de algunos, bueno de alguna agencia, más bien. O sea, el problema es que las agencias malinterpretan y luego los medios copian literalmente lo que dice la agencia y entonces ya tenemos una noticia replicada como el virus por, por todas partes. Entonces, la OMS eh, dijo eh, una vez más, porque tampoco era nada nuevo, eh, que realmente la transmisión no era por aire en principio, o sea que tampoco siempre lo matiza, y alguien a toca y dijo, pues si no se transmite por el aire, entonces no hacen falta la y entonces los titulares eran la OMS rechaza el uso de mascarillas ¿no? y, y, y se ha vuelto a liar entonces básicamente el, es verdad que en los países donde, se, donde tiene más experiencia en esto sí que se recomienda la mascarilla, aquí no básicamente igual somos más prudentes con la recomendación porque no tenemos mascarillas entonces la recomendación ahora mismo que da la OMS es eh, las mascarillas son para los profesionales sanitarios y con respecto a las mascarillas de tela que tenemos a toda España eh, cosiendo eh, que está muy bien para sentirse útil, ¿no? con, con, es la función que tiene, pero sí que realmente pues desde los eh, centros de control de las enfermedades lo que han dicho es que no sirven para proteger y que no se debe alentar a su uso, pero que en el caso de no tener otra cosa y como último recurso se podrían usar. O sea, es decir se mojan y no se mojan, ¿no? O claro. sea, dicen, a ver, esto realmente, ¿qué, ¿qué te voy a decir? Que te previene si no es una FFP2, o sea, realmente no, no te puedo decir que previene, que no tienes otra cosa y tienes que salir a la calle y puedes estar contagiado, pues mejor que te tapes la boca, pero utilizan una palabra que es bufanda, o sea, ellos mismos dicen algún pañuelo, como una bufanda, con lo cual te están diciendo, oye, ponte una bufanda, ponte un pañuelo, a mí lo que no me parece bien y aquí sí que me mojo es, alentar a la gente a que cosa mascarillas y que vaya de casa en casa diseminando mascarillas sin saber si esos trozos de tela pues también pueden actuar como fómite. Que Ajá. sabemos que la supervivencia o la viabilidad del virus no es tan alta como en otras superficies, pero tampoco sabemos si no es posible que esto ocurra. Con lo cual, que esté la gente yendo de casa en casa repartiendo mascarillas, cuando poniéndote tu... una... al final apañas lo mismo, pues eh, bueno, es un tema muy muy delicado. Pueden herir muchas debilidades, eh, porque también es cierto que no sabemos poner mascarilla si nos tocamos la cara... Pero que yo creo que no, no tiene que ponerse nadie tan estupendo y que es una cuestión de sentido más que nada. Claro. Además, esto es un seco de percepción, al final, como dices, al final tú, por la falsa sensibilidad de protección, a lo mejor descuidas tocarte los ojos o rascarte con el dedo. El otro día me decían que el mensaje más importante una enfermera me decía mensaje importantísimo decir que no se toquen la cara. Que hay, hay gente que dice, usa el azul de vez de la diestra para no sé qué, y así después te rascas con la derecha. Si usas en la, en la compra, cuando vayas a comprar, solamente hay trucos, pero eh, lo de no tocas la cara, creo que a veces se me mensaje ya, muy pronto. Es que lo, lo de los trucos está muy bien, pero yo insisto en que estamos en la gilipollez todo el día. Ya, o, sea, o sea A mí lo de abre con la mano izquierda y el pomo, entonces hay, hay una serie de trucos de gente que ha puesto en sus comunidades una, una esponja con palillos. Y entonces coge el palillo, de la esponja y luego con eso pulsa el ascensor. ¿Y quién te dice que alguien no ha estornudado encima de los pudos palillos? O sea, estamos bien. todo el día buscando, hay otros que tienen un mechero con una arandela. Y entonces Ajá. con el mechero lo hacen y luego prenden el mechero y así se, se, se, se quema. Y eso es tan importante en realidad, coño, lávate las manos. O sea, si al final lo que, lo que no estamos haciendo bien es lavarnos las manos bien, vas al supermercado y la distancia de metro y medio no la tienes en la caja. O sea, para mí personalmente eso es mucho más importante que si abres con la fuerza, que si abres el botón del ascensor, si te lavas las manos no tienes problema. Pero parece que estamos ahí todo el rato en la tontería. O sea, y eso a mí me, personalmente me pone muy nervioso. Venga, y esta y también... Yo, a ver, yo ahí añadiría lo de los guantes también, Marian. Que o sea, que la gente se pone guantes, pero si luego vas a seguir tocando el móvil con los guantes, no uses guantes, lávate las manos. Porque, pero, o sea... Tú vas cogiendo todo con los guantes, después tocas el móvil y luego te pones a hablar con el móvil, ¿no? Pues entonces, ¿dónde has cortado la transmisión? Y yo creo que el problema es no, es no es que sea usarlos, es saber cómo usarlos o cómo te quitar los guantes. Y si eso no lo interiorizamos, pues es tontería. Es mejor que te laves las manos cuatro veces más. Eso es. Pero que la gente está en el supermercado con el guante de nitrilo cogiendo la manzana. Y como, es como tu mano. O sea, hay ya. que decir... Un... Tienes que ponerte otro guante de plástico del súper encima de tu guante de nitrilo. ¿Te da la inmunidad? No. O sea, es esa falsa sensación. Y, y una pena porque el tiempo que perdemos en estas cosas, pues eh, lo malgastamos para otras. Pues sí. De hecho, se está criticando mucho el uso de las mascarillas. Y no sé si a vosotras o a vosotros os sorprendería que igual en una semana estén recomendando a todo el mundo el uso de mascarilla. Porque la clave es lo que estaba diciendo Marián, que, que el problema principal de la mascarilla es que no hay para personas, sabemos seguro que lo necesitan. Ese es el principal problema. Luego todo lo que se genere alrededor, pues eso, que si no la sabemos usar, que si, no, que si al final no si no te lavas las manos no sirve nada llevar guantes y mascarillas, que no sabemos quitarnos los guantes, no los quitamos y no los ponemos mil veces. Entonces a nadie, a mí no me sorprendería que en tres días dijera todo el mundo a usar mascarillas. Y en, estoy seguro que saldrían hordas de personas con las antorchas a decir: Pero hijos de puta, pero no nos habéis dicho que las mascarillas no, que tal, que ¿No? Vale, Vamos, por, por, por sentido común, la gente no sabe usar las mascarillas, pero la gente tampoco sabe toser en el codo. Con lo cual, si llevas sí, algo sí. que te tape la boca, pues es, es una barrera para, para empezar. Que puede ser potencialmente peor, bueno, no, no se sabe, pero hacer lo que estamos haciendo tampoco está muy bien. El problema es que, claro, pues eso, que, que no hay y nadie puede darte una recomendación de una cosa que no hay. O sea, claro. a mí, por ejemplo, me llamaron de, de un periódico para decirme que, que me parecía que mis compañeros farmacéuticos no estaban usando, estaban reutilizando mascarillas y que si eso era ilegal. Y digo, pero vamos a ver, ¿cómo que ilegal? Hombre, claro, porque eso es negligencia, digo, perdóname, es supervivencia. O sea, pero est estamos, o sea, si no hay mascarilla, ¿cómo no la van a reutilizar? Tendrán que reutilizarla. Claro. Pero estamos siempre dando la vuelta a, a eso, a lo imposible. Sí, aquí decía Farmagema, es que he sacado el tema de las mascarillas, y esto es Farmagema aquí, amiga nuestra. Dice, miramos a las mascarillas y dejamos de hablar de las medidas preventivas que sí son necesarias. En lo que hay debate, dice, en lo que hay debate, seguimos usando las EPIs mal. ¿Eh? Eso que, que, ¿Qué qué que decir de eso? Y buscando excusa ¿Que sí? para... Aquí, <risa> para <el risa> que que totalmente de acuerdo. Eso es, eso es. Bueno, última pregunta. Ya hacemos ahí una ronda final. Que tenemos familia y hay que comer, ¿no? O cenar. Yo no sé ya qué hacemos nosotros. Yo ya no sé qué día vivo, ¿sabes? Que estoy un poco con las clases online y todo. Eh, es la... sábado, ¿no? Hoy. Sí, es sabado. Venga, la lejía y el calor. Esto ha salido por todos lados también. La lejía es, es, mata el coronavirus. El calor mata el coronavirus. Venga, decímelo y, y ya me quedo aquí calladito. Mírala. La tengo la en tengo mano. Le vas a echar un trallazo ahora para el... no, un, no. un chorrico y listo. Oye, no digas, no digas no dices ninguna tontería, que hay uno por ahí que lo recomienda, ¿sabes? ¿No? Ya, dices? no, si es que el, el sinvergüenza ese que recomienda tomar lejía, tomar agua de mar y, y el de los baos, a todos esos los, los, se los tendría que llevar a la policía y, a, y a hacerles una revisión exhaustiva. Porque es que me parece, me parece lamentable todo ese tipo de cosas. Pero bueno, no, no les vamos a dar público. Yo no entiendo esta gente que, que, que ¿por qué insiste en eso, es decir, que, que intenta conseguir, salvar vidas o ser popular porque tampoco, porque lo comparte por WhatsApp. Es decir, es una cosa que a mí me, me perturba. Siempre se ha dicho ah, lo del limón, que yo, yo soy de Murcia y el limón, limón tenemos ahí a, a, a Trillón. ¿Vale? Y dicen, siempre toma el limón, que eso te, te cura el cáncer. Y te, pues ese tipo de cosas, es que no entiendo ese afán, dice farma la bótica o la lejía, afán total Tengo más, es que tengo de todo, lo tengo a mano, pero como hago muchos directos con esto, entonces todo, todo tipo decime, de cosas ¿Lejía mata el virus o no lo mata? A ver, lo mata en las superficies, pero claro que no le, vas a beber la te a no. ¿no? Eso es Hombre, que te matas el virus y todas las células, o sea, ah, no. que tú mismo... Tú mismo. No, no, deja, no dejas nada. Ahí la mortalidad sí que salta, ¿eh? ahí sí que falla poco. Bueno, Esa eh... reflexión de Gui que fue muy buena del otro día cuando me dijo: Claro, es que si el, si el vaho entra a 50 grados, también te mata tus propias células. Eso es. Y si la solución salina la tienes a PHX, pues también es malo para ti. O sea, si es malo para el virus, igual también es malo para ti. Por eso necesitamos fármacos selectivos y por eso claro. hay que investigar, porque la lección no nos vale. Aquí dicen que la cena 3 recomienda la, lavar fruta con agua oxigenada. Que también está agotada. También está agotada esa. Sí, sí. Bueno, y el calor, que no me he dicho, el calor mata al virus. ¿Y a qué temperatura lo mata? El calor mata, lo mata todo. Por eso digo, el calor a, a cierta temperatura <risa> mata, mata todo. Lo que mata es la humedad, como decía Goma Espuma. Claro, claro que el, ca el calor inactiva las proteínas, pero claro, pero eh, ¿a qué temperatura? Y, y, y, y lo mismo, eh, los matará en superficie, ¿no? Si tú utilizas yo lo que le decía a Marián, digo, pero eso del vapor, que es que vas con la vaporeta sobre las superficies esterilizándolas. No, no, que, que, que tú sí, te pues los tomas, sí, ¿no? tú los inhalas y digo, ¿y cómo matas el virus sin matar la célula? Y como sin achicharrarte tú propias células. Claro que la alejía, y calor eh, modificar el pH. Claro, mata a las células. ¿Cómo no las va a matar? Las células se, se mueren por si tú aumentas de temperatura. Las proteínas se desnaturalizan, pero no solo las del virus. Todas se desnaturalizan a altas temperaturas. Pues por mí ya está. Yo no tengo más preguntas. Aquí no tengo ningún abogado que tampoco tenga más preguntas. Así que me gustaría terminar haciendo una reflexión ya más abierta. No sé... Eh, que lo digamos rápidamente cada uno Pero no sé qué podemos decir Yo Han sacado aquí varias preguntas En plan, qué será de nosotros después De nosotros como humanidad Y cómo veis vosotros el, el futuro Ya digo, personal y como sociedad Las dos reflexiones, a ver qué me voy qué a decir de esto Y una lectura positiva, me habéis dicho Ah, una lectura positiva de todo esto Para el después Qué hemos aprendido de esto Bueno, yo no sé si esto es la lectura positiva, pero yo creo que hemos mal, o sea, con lo mal que lo hemos estado haciendo todos en todos los países, igual donde no se puede recortar nunca es ni en sanidad ni en ciencia, porque ese ahorro eh, en sanidad y ciencia nos está saliendo bastante caro ahora. Y a ver de la crisis económica cómo salimos. Sí, la crisis económica es menina, sí. Eso es un tema. Que positivo no va a ser cero, cero No, positivo. no es positivo, pero yo creo que nos hemos dado cuenta en qué no podemos reforzar, uh -huh. ¿no?, por ejemplo. Estoy en la misma es. línea que Nerea, nos, nos, estamos, nos, nos hemos dado cuenta lo primero, eh, nos hemos llevado una buena hostia respecto a la realidad, eh, lo hemos comentado al principio, Ahora ya no estamos hablando de teorías, no estamos hablando de virus potencial, estamos hablando de, de realidades y de y cuando eso, eso esa realidad nos toca, eh, estamos viendo los resultados. Entonces, y ahí lo hilo lo que dicen, no se puede recortar en investigación ni en sanidad. Porque todos los, todos los años España ha sido un país que siempre ha maltratado la, la investigación y ya va siendo hora de que nos demos cuenta de que eso tiene consecuencias. Yo creo que eso es una de las cosas en la, con las que vamos a salir después de esto. ¿Es positivo? Mm, creo, que va, creo que va a ser positivo porque por fin somos realistas y ya no estamos hablando de qué pasaría, no estamos, no estamos hablando de un futuro escenario, estamos hablando de esto es lo que ha pasado. Entonces, ¿vamos a tomar medidas? Yo quiero ser optimista, quiero pensar que sí se van a tomar medidas, quiero pensar que los políticos que ahora no están dando la talla se van a reunir todos cuando puedan, y van a hacer un gran pacto por la investigación y la sanidad, quiero pensar lo que van a hacer así. Quiero pensar que los ciudadanos vamos a fomentar nuestro espíritu crítico, nuestro pensamiento crítico, que vamos a ser capaces de, de elegir eh, mejor en función de todo lo que hemos visto, sabiendo qué queremos y qué no queremos. Esa capacidad crítica nos debe afectar a todos los niveles y quiero ser optimista pese al escenario tan... Tan, eh, catastrófico que nos espera, porque la crisis económica muy grande y una crisis también de identidad como, como país. Creo que, que se va a producir, va a ser muy severa y vamos a tener que estar a la altura que no estoy viendo en la clase política. Dice Julia, dice, Kike, llegaremos a la utopía. Jo, jo, jo, jo. <ríe> sí, pues igual. Sí. sí, el otro día me dijo Daniel Torregrosa, Torre creo que estaba también por aquí antes, que, que la humanidad ha pasado por un pasó por una época de quimiofilia, es decir, de amor a la química o necesidad de la química o aprecio a la química, cuando la cloración eh, del agua y todo esto. Ahora estamos pasando por una época extraña, ¿no? De, entre de pseudociencias crecientes y, y quimi, quimiofobia quimiofobia total ciudad, y creo tío. que esto puede ser también un punto de inflexión es una lectura positiva, ya digo, por, por leer entre líneas esto que estamos diciendo y decía bueno, eso, y dice cambiará otra vez la percepción a, sobre la ciencia sobre los profes, que ahora muchos decían, dice, los, los profes son los, unos héroes, los padres de familia como decía Marian también antes dice, los profes son unos héroes también como los sanitarios y como tantos trabajadores que... <ríe> que tenemos ahora. Así que, fíjate, tenemos ahí muchas lecturas. Marian, ¿puedes decir algo más? Sí, bueno, yo, yo no soy muy positiva, o sea, no... Luego decís cosas bonitas porque no quiero terminar con los... Pero, <risa> pero yo realmente estoy pensando mucho en estos días en una frase que dice mi compañero de la radio, que, como sabéis, él tiene un hijo con parálisis eh, cerebral y cuando se habla mucho del Happy Flower y de, bueno, a mí mi hijo me ha enseñado, yo he aprendido de mi hijo, él siempre dice que él maldice cualquier que haya tenido que provenga del sufrimiento de su hijo, ¿no? Y, y yo esto lo hago mío muchas veces porque pienso que realmente ahora, no, de esto vamos a aprender, ojalá no tuviéramos que aprender nada, porque la situación es una puta mierda, o sea, sí, sí, hay sí. mucha gente muriendo y hay mucha gente mal. Entonces yo, los aprendizajes que vengan de esto, no voy a decir nunca, que bien, porque gracias a esto hemos aprendido. O sea, mi, mi, mi posición es bastante eh, caustica con esto, pero... Eh, dicho esto, tampoco tampoco creo mucho en la humanidad. O sea, yo tengo una profunda decepción con mucha gente que, que considero, vamos, gente que no se considere, gente que está preparada, gente que tiene eh, carreras de, de ciencias, que en principio ha estudiado este tipo de cosas y que está ayudando a compartir, no los bolos no del baos, teorías conspiranoicas y un montón de cosas. Y a mí eso me decepciona porque Hombre, no sé, a lo mejor alguien sin formación, pero hay mucha gente con formación muy predispuesta a compartir bulos y a mí eso no, no me hace tener mucha esperanza. Pero lo que sí pienso es que eh, arriba, que lo están pasando muy mal también nuestros gobernantes, que tengan un poco de altura y que, y que se fijen en los modelos de los países que lo han hecho un poco mejor que nosotros. Porque hay países que lo han hecho un poco mejor y hay países que han, que han entregado como en, en Alemania al Instituto Robert Koch la gestión de esto desde el principio y que les han hecho, les han hecho caso y que en enero ya se estaban preparando y que han tenido muchísimos más test, o sea, no creo que haya ningún modelo perfecto pero desde luego nosotros no hemos ido no lo hemos hecho y que a lo mejor habrá que analizar los países que han confiado más en sus eh, científicos y han apostado más por esto y ver los resultados al final, entonces ojalá saquemos esto, yo creo que sí o sea, en ese sentido creo que bueno, esto es muy gordo, pero... Pero vamos, creo que sí que, que saldremos y nos tomaremos unas paellas y disfrutaremos mucho de los amigos, pero que la gente va siendo una cabrona en Twitter igual porque lo estamos siendo ahora. En eso no confío en absoluto. No, eso no cambiará, eso es, seguro que, que será constante. Bueno, no sé si quería decir algo más o ya decimos adiós a la gente y dice aquí... Bueno, no sé yo bien, lo que dice María, lo único que, que decir que efectivamente yo tampoco confío en que la gente que hasta ahora está, está diciendo estupideces vaya a cambiar pero si, de, si algo tenemos que aprender es que ahora cobra más sentido si cabe eh, nuestro trabajo en comunicación y divulgación. Entonces, me quedo con esa parte de los que al menos intentamos hacer, hacer algo objetivo, aséptico, crítico, eh, que sigamos haciéndolo. Bueno, pues, pues ya está. Os agradezco de corazón, de verdad, a, a los tres. María, Nerea, Quique... Eh, estar aquí, esta, esta horita y 10 minutos que hemos pasado, yo me lo he pasado muy bien, espero que la gente también, aquí hay unos cuantos escribiendo, muchas gracias, dice gente, eh, Farmagema, por supuesto, a, a muerte, la queremos un montón. Y... Muchos besos a Gema. Eso Muchos es. besos para Queremos, todos. Hombre, ¿Sí? queremos gracias, gente moñas gracias. como tú, el mundo necesita gente con Gema, no, sí, sí. No, no tarugos secos como yo. <ríe> eso es, eso es. Y que, y que, eso, y que se pueda repetir este tipo de cosas más veces cuando queráis. Nerea, mucho ánimo allí en Cambridge. que rápido ha oscurecido, ¿eh? Muchas gracias. Hemos visto ya, ya has visto. ¿eh? El atardecer en directo, en streaming. Sí, sí, sí. En una hora ya es negro totalmente. Eso, mantennos informados, Nerea, de lo que pasa allí. A ver. A sí, ver... como aquí somos más a hacer experimentos, ¿no? Sí. Y de ir cambiando las, las políticas de actuación, pues como no es No mucho tiene pinta de que vaya a salir muy bien, ¿eh? De momento, pero bueno. Bueno, vamos a mandarte muchos ánimos. Muchas gracias. Y Quique, ya sabes que tengo que ir a la izquierda. Hola Quique, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Que, ¿Qué que, que I love you forever. Que ya sabes Igualmente. que gracias, gracias siempre. Eh, a ti. Mirad todos Principia, eh. Principia como es, punto Io, ¿no? Ahí está. Vamos a cambiar, está. Eh, vamos a cambiar el eslogan, ya no va a ser una única cultura, va a ser. Una cultura necesaria. Ya ves, otras. <risa> qué giro, <Bueno>. qué giro. <risa> pues nada, que gracias y, y eso. Y hasta pronto, que nos vemos siempre. A vosotros y a vosotras. Un Chao.